Vamos a conectarnos ahí de nuevo. Estamos aquí, siguen llegando, siguen llegando. Activistas, presos políticos y en general pueblo de Miami están acá. Llegando. hay una lluvia aquí, no, no, no, no. por aquí estamos de nuevo, por aquí estamos de nuevo. Saludos ¿sí? amigos, Cuba. Pues, comienza a salir en la calle en, en el área oriental de la isla, en Caimanera, Guantanamo, eh, y, y hay informaciones no corroboradas aún que probablemente también han salido las calles eh, cubanos a manifestarse en contra de la dictadura. Por supuesto la dictadura inmediatamente corta la internet, pero lo que tenemos que estar listos es enseguida que veamos cualquier tipo de manifestación y comenzar a compartir para que se entere el resto de la población cubana y después establecer la manera de avisarle por teléfono a las personas para que no solamente sea en las redes sociales. Coge tu teléfono, avísale a otra persona de manera casual, no tienes ni siquiera que hacerlo simplemente. ¿Sabes? Está pasando esto así en mi pueblo, está pasando esto en tal pueblo, eh, para que se entere el resto de la población. ¿Y por qué es esto? Porque mis hermanos y hermanos, Cuba no va a cambiar hasta que tú y yo querramos que cambie. Eso de esperar que un país extranjero, una ley extranjera, un marciano nos va a liberar es absolutamente la mejor manera de permanecer esclavo Y como carneros Nuestras presas y presos políticos Nunca esperaron que nadie los liberara Lucharon Si nosotros luchamos Si el pueblo de Cuba simplemente sale a la calle De manera general Hasta ese momento llega esa tiranía Imagínate que mañana O de aquí a dos días te levantes Y no tengas que ir a las colas Y no tengas que ir a, a, a, a, a mendigar Un pedacito de pollo Y no tengas que ir a forraquear Una barra de pan rollito de pan, o estar pidiéndole a tus familiares en el exilio que te envíen cuatro centavos para poder subsistir, que no tienes que vigilar la seguridad del Estado, que no viene un, un señor ron de eso que se cree dueño de tu vida con una porra para darte un porrazo. Imagínate cómo pueden cambiar las cosas. los países en progreso y en libertad, ponte de pie, haz la decisión. De reclamar tu derecho, no el mío, no el de los otros, ni siquiera me hagas caso en lo personal. Me diga tú mismo Ariel. que otros pueblos con dictaduras iguales oye, me escuchan cuando esos pueblos han salido a la calle y ayuda a compartir ese ¿Me mensaje escuchan? Cuba, Cuba puede ser libre si tú y yo nos decidimos y lo queremos allá en el fondo del alma. Lo que decía Martí, con soñar allá en el fondo del alma no se ¿Me escucha. Es necesario levantar nuestras voces, juntar nuestros brazos y enviar andar la hacia la libertad. libertad. Así que comparte, comparte, comparte todo lo que esté sucediendo para que se entere todo el pueblo de Cuba. Esta realidad no es más fuerte que la voluntad del pueblo de Cuba de, Cuba de ser libre. Padre está, que una presencia Cuba, si ah, ah, lo que, está ah, que no están solos. Así que tú, hermano, compatriota nuestro, si estás allí, en Caimarera, en La Habana, en Maraná, sea donde sea, sepa que aquí no estás solo, que los compatriotas de la isla te están respaldando. Aquí estamos. ¿Qué usted hace aquí, señor? ¿Qué usted hace aquí? Aquí estamos, junto con los cubanos del exilio que están comenzando a enterarse de que en Cuba la población está saliendo a la calle para darle nuestra solidaridad. Para decirle al cubano de la isla, el día que tú y nosotros querramos, somos libres al día siguiente. Si salimos a la calle todo y reclamamos nuestros derechos, esa dictadura no puede con nosotros. Ya basta de humillaciones, ya basta de vejaciones, de pasar hambre, ya basta de tener que pararnos en cola para buscar un mendrugo de pan. ¡Liberdad! Es hora de libertad y es hora de progreso para Cuba. Por eso estamos aquí. Y usted no se cansa, el 11 de julio vino aquí, estuvo aquí. ¿Por qué no se cansa usted? Porque si usted la, vive en libertad. Porque la libertad es para el espíritu como el alimento es para el cuerpo, es el alimento del espíritu y el espíritu del cubano está sediento de libertad. Así que cada vez que podamos beber de esa ilusión y de esa esperanza y de esa posibilidad, lo vamos a hacer hasta que lo logremos. Joven, ¿qué dice usted? ¿Qué hace usted aquí? Bien, yo, aquí, apoyando. ¿Están apoyando. viendo en Cuba? ¿Están viendo en Cuba? Yes. Sí, estamos aquí apoyando a nuestro, a nuestro pueblo de a pie, eh, de todos los sufrimientos y todas las consecuencias de este comunismo nefasto. Basta ya de sufrimiento a nuestro pueblo, basta ya de, de represión. La, Cuba necesita libertad, libertad para nuestros presos Pero está políticos. ¿Qué no le teme la lluvia? No, aquí estamos apoyando, siempre vamos a estar apoyando. Vinimos el 11, vamos a venir cada vez que el pueblo esté en las calles, siempre vamos a estar aquí apoyándolo. Que nuestros hermanos sepan que no están solos, que la libertad de Cuba es ahora. Ah, libertad para nuestros presos políticos y libertad para Cuba es lo que necesitamos para que haya una Cuba próspera donde sus hijos puedan tener un futuro donde nuestros ancianos puedan tener una vida próspera esto es lo que necesitamos que tengan la libertad de expresión que nosotros tenemos igual que la necesitamos para que la libertad salgan a las calles que no, salgan, eh, que no están solos y, y que tienen que seguir luchando por su libertad la libertad está en sus manos patria, libertad y vida no se cansa? no lo sí. es que Los quitan los carros por aquí por allá. uno se. Sé. Sí, estamos vivos. Si tú eres abuela, ¿qué yo no sé qué mejor hablo, yo no sé, pero estoy, estoy, estoy, mi corazón está con el pueblo de Cuba y donde estén en la calle, cuando estén en la calle yo voy a estar apoyando. Un para mi pueblo, me enrede ¿no? o no me enrede. Voy a estar aquí. El enredo mío no está en los pensamientos, sino en la lengua. El, ¿eh? el enredo mío. El 11 de julio aquí también. Esa la lluvia, la lluvia, no y esa imagen, ¿qué cosa es eso? Pero, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Presos políticos, no? O espera, cartera de presos políticos. Representándolos no. ahí. Continúe, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted hoy aquí? Hoy oh, hoy aquí, un cubo aquí que está en la calle, y nosotros estamos aquí también. Aquí apoyando al pueblo. Aquí. Usted no se cansa por lo que veo. No, no, no me voy a cansar nunca hasta que Cuba sea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 Estamos aquí hoy. Esta es y de libertad para todo el pueblo de Cuba. Vamos a estar aquí. Eso ya están llegando más hermanos. Los si otros también. Ahí, ahí, aquí, Eso nunca. Hasta ser libre de por todos. Ahí está solo está en la calle y esa situación en lo que hay que acelerar mucha tula, mucha candela la vaina, para que entonces se fomente, nacionalmente todo fomente y se acabó aquello. ¿Y que qué me no me Estás en Guantánamo, en Monaco, Estás en, en Calmanera Estás en Mariana Estás en La Lice en Placete, en Santa Clara Estás en Fuego hermano y en Oye, un saludo para todos los hermanos que están Aquí Toma ha puesto Toma tu medida Aquí se calentó Aquí estamos va, Unos calla, cuantos va, hermanos va, Que siempre nos vemos por acá de lucha Acá ahorita Las palabras de José Ramón pasado, te van Saúl Sánchez por acá tenemos... Te tenemos pueden arrestar si eres 10, si eres 20, si eres 100, no hay fuerza. pero cuando sean <shock> miles y millones Bien. no podrán arrestar. está es para, ¿Qué para que aquí ¿En la la calle Ahí está. Que termine, está? Gustavo Rodríguez, un bolsillador cubano, pero estamos aquí con, tirando la gente pero eh, parece que, parece que van a tirarse más gente para acá y se va a formar de nuevo lo del 11 de pasado y esperemos que una vez por todas la dictadura coja su camino, recoja el poquito de dinero ese que tiene escondido todavía y se vayan echando a que lo que nosotros necesitamos es ir para Cuba también y construir Cuba la Cuba que nosotros queremos. Estamos orgullosos que un campeón, que un atleta como tú, que un tetacario, tanto como un con nosotros aquí. Fue pues. la, la representación de la vergüenza contra la, el, el deporte estatista que está sumiso a la dictadura. No. No. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Si Cuba está en la calle, nosotros, nosotros también. Si Cuba está en la calle, nosotros, nosotros, nosotros también. Aguado el comunismo. ¡Vamos! ¡Liberta para los brazos políticos! ¡Liberta! Hay manera, se fue, no seca, se aclara, La van a Muchachos, Lari. estamos por acá. Sí. No importa, ¿no? Sabemos que le han cortado la internet. Hermanos, ¿no? hermanas, hermana, hermana, hermanos, que no estás solo. Porque aquí tienes hermanos en el exilio que te respaldan. El que hace tiempo es muy tan ¿Eh? Se fue. representaciones diferentes de atletas, opositores, políticos, activistas, en general. Es una gran representación de, de aquí, de los, de los cubanos en Miami, del exilio. Eh, Saludos, mi hermana, sí, sí, Benito, un abrazo, bendiciones para ti, mi niña. Eh, Mailea, oye, liber Libertad, se te quiere. Eh, Amiel Hernández, oye mi hermano, ¿cómo anda Tampa? Jaimito. <ríe> pronto nos vemos, pronto nos vemos, hermano. Se te quiere. Eh, Vaya, está solicitando. Ey. Oye, Libertad. Está Diego. Diego, Diego, Diego de la Vega. No, no, no. Se te quiere. <ríe> Diego. Oye. Los bueno, señores. Está. Cuba. Yeah. Si Cuba está en la calle, nosotros nos también. Calle. Si Cuba está en la calle, nosotros, nosotros. también. Si calle, nosotros nosotros. también. Si hermano Guantanamero, Pantiaguero, Hoylero, Avalero, Vitaleño, cienfogueros, Espirituano, no importa donde sea, si estás en la calle, quiero que sepas. Que tienes el respaldo la solidaridad de claro, tus compatriotas exiliados no te vamos a abandonar la libertad se la conquista vida, ahí donde estás en la calle tenemos a, a palabra de antuno eh, la señor la preso calle, político por más de 17, 17 de años a lo, lo que no sepan de más de 17 de años de la en la cárcel la mamorra Aquí la gente ya. Estamos puestos sí. ya. Por acá tenemos acá. a nuestro campeón. Es Trujillo, Esta se supuró ahí en la caneta sin dado y viendo para allá. Esta es la vuelta. Ahí, ahí. Esta gente anda con tremenda hambre sí, ahí tirado para la calle Nosotros con el estómago gobierno que estaba viendo. En el, pues. Es para acá, para acá para pensar. Así es. Seguro. Y que nos cante todo el agua arriba y, y lo que sea. No Así es, hermano, ya estaban escuchando. Dale, dale, no para. Lo que estaba diciendo por acá el hermano Trujillo, por acá, Antunes. También. Eh, Pablo, que igual. Bueno, señores, que tengan noticias de Cuba. Vemos aquí unas cuantas personas que tengan noticias de Cuba. Que tenga hambre, que la a, claro, que lo claro. que hambre, que la a Los hoteles son de los cubanos igual, no de la habitantes. Ellos quieren bastante los en, los en, los en los hoteles. los hoteles, no es que no hambre, que la a comida, Ahí, claro. Y ya. Este es un momento, este es un momento crucial e importante para la causa de la dictadura. Este es un momento que la dictadura no tiene soluciones importantes. No tiene soluciones. El avión europeo planteó que iba a revisar los acuerdos de cooperación con la dictadura. El régimen no paga su deuda. Mientras tú, compatriota del nuestro, pases hambre, necesidades. Mientras tus hijos no tienen una merienda que da la escuela, mientras tú no tienes gasolina. Para echarlo a tu carro. Eso, Caimanera dice: oh, Venga, que aquí, en el fuentes, que que al de tu pueblo. Está no, yo le apoyo, no, apoyo, no, apoyo, yo Eso. No, apoyo, yo le yo apoyo, Oye, estamos aquí ayudando y estamos aquí. Ya. Así es, así es, hermano. Así es, hermano. hermano. Gracias por su palabra. Saludos, hermano. Ariel. hermano. ¿Sí? ¿De Caimanera? ¿De Venga, venga, Todos los pueblos que están y van ¿De Carmanera? ¿De Carmanera? ¿De Carmanera? ¿De lo ¿De Carmanera? ¿De Carmanera? ¿De ¿De Carmanera? ¿De Carmanera? Venga algo oído hablar con alguien. Mire, Ahora No, no, para No, no, lo No, no, no. No, no, no, Están ahí. están ahí, ¿no? Todavía están ahí. Nosotros somos de Caimano. Sí. No el, el mismo pueblo sí, de Caimano. Nosotros somos el mismo pueblo de Caimano. Al papá de nosotros nos lo mataron en el 67 En la base ahí. Saliendo de la base en Boca. ¿Sí? Sí, nosotros no. nos No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estas Ahora, radio, que no sabemos dónde está ahí, papá. ¿Dónde está enterrado este? mataron a las 11 de la mañana. Yo tengo una, yeah. denuncia, yo tengo una denuncia. Ahí sí. en Radio Martín. denuncia, wow. Ahí en Radio Martín puesta. Ay, la y la da, eso sale. Nos mataron a las 11 de la mañana. Wow. Y me entregaron el cadáver a mi mamá, a nadie. Eso es lo que llevamos aquí. Claro. venimos de aquí. Por eso Nosotros estamos aquí, pa. De aquí. Sí, Nosotros sí, somos de Jack. estamos viviendo en Jackson. Y tú. no me interesa. Y vinieron para acá, Oye, no que no me dejen entrar más nunca a Cuba. Ya. Sí, así, así estamos todos, a nosotros no me... ¿Se puede sentir por los hijos míos? Ya. me interesa? Ese, ¿Ese país tiene que liberarse? Seguro, hermano, así, amén, amén. Así es. Ya, ya, esto ya no... Bueno, escucharon acá los hermanos de Caimanera que están por acá, son de Jacksonville, están a, un, a cuantos, unas cuantas horas de aquí y ya están por acá señores, patria, vida y libertad, seguimos ahorita en contacto. Eh, ya ustedes saben, estamos conectados.